Heavy Sweetness Ash Like Frost, serie de televisión china de fantasía, comedia, romance y drama, transmitida en 2018 por Aichi, Chanson Television, Yuku y QQ Life muestra la legendaria batalla producida entre el reino celestial y el reino demoníaco por una mujer. Shufon, quien es el fénix celestial, la deidad del fuego, de la guerra y el segundo hijo del rey celestial Taiwei, es atacado durante su proceso de renacimiento y, en consecuencia, desciende fuertemente herido al reino de las flores. Por azares del destino, Shiming, una ignorante hada de la uva, rescata a Shufon y lo ayuda a recuperarse. En agradecimiento, Shiming le pide a Shufon que la lleve al reino celestial. Este accede y la lleva consigo. En el reino celestial, Shimin se vuelve el asistente de Shufon. Y con el paso de los días, y a pesar de la personalidad juguetona, ignorante y fría de afecto de Shimin, el recio Shufon comienza a tener sentimientos románticos por la risueña hada de la uva. Shufon no lo sabe, pero Shimin lleva en su ser una píldora eliminadora de sentimientos, la cual fue hecha por la deidad de las flores, quien es la afinada madre de Shimin. Por esa razón, Shimin es incapaz de amar. También, en el reino celestial, la ignoranteada de la uva conoce al primer hijo del rey celestial y deidad de la noche, Rung Yu, este de igual forma se siente atraído por Ximin y empieza a enamorarse de ella, sin querer, ambos hermanos están queriendo a la misma persona, pero ese sentimiento cesa cuando ellos creen que Ximin es también hija del rey celestial, pues ella muestra poderes que no podría tener una simpleada de la uva. Por otra parte, y durante su visita al reino de las flores, la deidad del agua Luo Lin protege a Shimin de ser atacada por la reina celestial. Además, descubre que Shimin es su verdadera hija. Dicha gran noticia llega al reino celestial y tanto Shifan como Runyu vuelven a tener esperanzas, pero todo se derrumba para Shifan cuando descubre que Shimin debe casarse con su hermano mayor debido a un antiguo acuerdo entre el rey celestial y la deidad del agua. El rey celestial decide dar a Shimin el puesto de la deidad de las flores, pero antes de esto debe bajar al mundo de los mortales y pasar las siete grandes penas humanas. Por su parte, Xifón también baja al mundo de los mortales para proteger a su amada, ya que su madre, la reina celestial, ordena que la maten. En la tierra, Shimin y Fan vuelven a coincidir, y gracias a que la píldora eliminadora de sentimientos de Shimin se está rompiendo, ambos son capaces de amarse puramente. Al cumplir sus misiones y después de regresar al mundo celestial, Shimin y Shufan resuelven estar juntos, pero Shimin cambia de parecer cuando Runyue compone su píldora eliminadora de sentimientos. Antes de que Shimin y Runyue se casen, la deidad del agua es asesinado y por alguna razón, Shimin cree que Shufan es el asesino de su padre. Durante la ceremonia de matrimonio de Shimin y Runyue, Shefan persuade a todos y acusa a la deidad de la noche de tratar de derrocar al rey celestial. Cuando la deidad del fuego y de la noche están peleando, Shimin asesina a Shefan. Poco después, Min bombita la píldora eliminadora de sentimientos de su cuerpo y se da cuenta que el único hombre que ha amado, ama y amará es Xifan. El rey celestial se sacrifica y da todo su cultivo espiritual para salvar la última alma de su hijo, confiando la misión de revivirlo a Sui ha, quien es la sobrina de la reina celestial. Sui lleva el alma de Xifan al reino demoníaco. Por otro lado, Min descubre que Xifan no es el asesino de su padre y se entera de la posibilidad de revivirlo. Hace todo lo posible por traerlo de vuelta hasta que de verdad lo logra. Ahora, Shifan está vivo y decide dejar atrás todo su pasado al convertirse en el nuevo rey demoníaco. Por su parte, Run Yu es el nuevo rey celestial. Odiando a Shimin y agradecido por ayudarlo a revivirlo, Shifan decide desposar a hija Pero esta, el día de su boda, es encerrada y en su lugar, Shimin es quien se casa con Shifan. Lo que provoca la ira del rey celestial, pues él sigue profundamente enamorado de Shimin. Dando paso a una gran batalla entre el reino celestial y el reino demoníaco. Si te gustaría seguir viendo contenido como este, no olvides dar me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. <tose>